Buenas tardes Puerto Rico, gracias por sintonizarnos. Muchos están de fiesta hoy porque se conmemora el natalicio del doctor José Celso Barbosa, así que disfrute el día feriado con su familia y amigos. Les habla Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy miércoles 27 de julio de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por la auditora Nelly.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 la doble revancha cuenta con 200 mil dólares. Si ya tienes el app de Lotería Electrónica, lo debes actualizar para que participes en sorteos y promociones como el Verano Eléctrico, que te pone a ganar al instante y crear tu cuenta es bien fácil. Así que, ¿qué esperas? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica.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 Ahora comenzamos con el sorteo del Pega 2 en la tarde de hoy. Muchísima suerte, este boleto en mano. El número ganador del Pega 2 comienza con el 3. Segundo número es el 6. El número ganador del Pega 2 es el 36. Repito, el número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 36. Ahora continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte Puerto Rico. El número ganador del Pega 3 comienza con el 3. Segundo número, 8. Tercer número es el 9. El número ganador del Pega 3 es el 389. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 389. Y ahora concluimos con el Pega 4. ¿Qué número jugó? Fecha de nacimiento. ¿Cuál es su número de la suerte? El número ganador comienza con el 9. Segundo número. Es el 6. Tercer número. Es el 9. Cuarto y último número del Pega 4 es el 7. El número ganador del Pega 4 es el 9697. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 9697. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Sabías que además de encontrar tu suerte, aportas al desarrollo económico de Puerto Rico, porque con los recaudos se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Por eso y mucho más, yo soy Lotería. Gracias por sintonizarnos. Que tengan todos una excelente tarde.